Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos, vean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Aquí estamos, como todos los días, bendecidos del Todopoderoso, que nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares para informarles todo el acontecer a nivel internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque para este lunes las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, nuevo presidente de Uruguay asume su cargo. Ahí está, a continuación, no se lo pierda. El presidente de Argentina anuncia nuevo proyecto de ley de aborto legal. Presidente de los Estados Unidos llama a la calma tras muertes por coronavirus en ese país. Ecuador reporta también, al igual que nosotros, el primer caso del nuevo coronavirus. A continuación, el Papa anula un desplazamiento cerca de Roma a causa de un resfriado. ¡Oh! Ampliaremos. En el ámbito nacional, salud pública recomienda medidas ante el coronavirus y el primer caso que ya se está registrado en el país. Hotel ...donde estuvo el infectado de coronavirus... ...asegura, se cumplió con el protocolo... ...hablamos de la República Dominicana... ...en el ámbito local regional, en el día de hoy... ...conmemoran el 84 aniversario de la Fundación... ...de la Policía Nacional... ...con esta eucaristía aquí en San Francisco... ...el director provincial de salud... ...llama a tomar medidas preventivas... ...por la entrada del coronavirus a República Dominicana... Policía y Fiscalía ocupan jucas en medio de operativos aquí en San Francisco. Un muerto y un herido en medio de una riña en el sector San Martín, en la calle 4. A continuación ampliaremos. Belan Joven resultó muerto de un balazo en la cabeza en medio del entierro en un cementerio, en el cementerio Gecemani de esta ciudad. Jefe del Comando Regional Noreste de la Policía, dice, investigan muertes violentas en San Francisco de Macorís. Muere haitiano tras impactar motocicleta que conducía en la bienvenida Fuerte Estuarte de esta ciudad. Denuncian derrumbe en el tramo carretero Los Halcones, Las Pajas. Ahí está, a continuación. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, hoy es lunes 2 de marzo y está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Luis Lacalle Pou asumió como presidente de Uruguay. Luego de 15 años de gobierno de izquierda, en su discurso inaugural, llamó a dejar eh, a un lado la ideología y anunció medidas inmediatas en seguridad económica y medioambientales. Veamos. ha investido en calidad de presidente de la república. Si dejamos de lado estas cuestiones ideológicas que nos pueden diferenciar, el bloque se va a fortalecer en el concierto internacional. Bueno, 15 años después de la izquierda estar dominando el poder en Uruguay, Ahora Luis Lacalle asume como nuevo presidente de ese país. e Inmediatamente insta, propone olvidar esas ideologías para asumir este nuevo mandato. En tanto que el presidente de Argentina anunció nuevo proyecto de ley de aborto legal. Vamos a ver lo que dice entonces Alberto Fernández quien dice, enviará al Congreso un nuevo proyecto de legislación del aborto, iniciativa que en el 2018 había rechazado el Senado durante el gobierno de Mauricio Macri. Adelante. Dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Bueno, ahí están las declaraciones del nuevo presidente, bueno, el presidente de Argentina, inmediatamente recibiendo las ovaciones por parte de lo que se encontraban en presente, y ahí está. Señores... Miren, continuando en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos llama a la calma tras muertes de coronavirus en ese país. Así que Donald Trump dijo que el nuevo coronavirus seguía presentando una amenaza baja para los estadounidenses y que no había razón para entrar en pánico luego de que se confirmara la segunda muerte por la epidemia en ese país. Escuchemos. Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia. Esperamos que no sea una circunstancia importante, que sea una circunstancia menor, pero sea cual sea, estamos preparados. Y me gustaría pedir y advertir respetuosamente a los medios de comunicación, a los políticos y a todos los involucrados a no hacer nada que incite el pánico, porque no hay ninguna razón para entrar en pánico. Señores, miren, en otro orden ya en el ámbito internacional, Ecuador reporta el primer caso de coronavirus. Al igual que nosotros que reportamos el primer caso en el día de ayer, también lo hizo Ecuador. Se trata de una mujer, una ecuatoriana que llegó desde Guayaquil, procedente desde España. La misma se encuentra en cuarentena. Veamos. La paciente actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinados para atender coronavirus. Está con todos los protocolos activados. Bueno, señores, recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno. Lentes de todas las marcas, lentes de prestigio al mejor precio solo en óptica máxima visión. Aquí en San Francisco de Macorís estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz. Frente al porvenir, visítenos, óptica máxima visión, cada 15 días están con nosotros los expertos oftalmólogos colombianos, cubanos, porque con su vista usted no puede inventar, óptica máxima visión, lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio, óptica máxima visión. Banca Chago es el consorcio número uno, es la banca de su suerte. Realice sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero. Usted se sacó. Automáticamente pase a retirar los cuartos suyos con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís, sucursales por toda la ciudad y más allá. El consorcio de bancas de Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de Bancas, Chago. Señores, en el ámbito nacional, ya este conocimiento público, en el día de ayer el Ministerio de Salud Pública ofreció los detalles sobre el primer caso que se registra en el país de coronavirus. Llega el coronavirus a República Dominicana en los pies de un italiano, un italiano turista, y esto inmediatamente causó preocupación. Las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Salud Pública, llama a seguir las medidas preventivas correspondientes. Así que vamos a escuchar el ministro y otras personas que nos dicen las recomendaciones. Adelante. El transporte sigue normal. La Organización Mundial de la Salud no ha prohibido la circulación de pasajeros y cargas. Lo hemos dicho en cada una de las conferencias. Nosotros hemos hecho una prohibición esencial aquí con relación a los vuelos directos desde Milán que se sale del marco de la norma que hasta hoy ha mantenido la OMS. Que no se tome esto como que se trata de una catástrofe mundial a la que estamos asistiendo. En los Estados Unidos, y lo acaba de decir el propio presidente Trump, mueren más que lo que se ha producido por gripe, que lo que se ha producido de muerte por coronavirus a nivel mundial. Ese virus ya lleva a par de gente muerta y llegó a nosotros, República Dominicana. Nosotros como país podemos tener mejor precaución, lo que pasa es que lo que deberían de tener la opción de eso... Lo que no, no están en eso, lo hacen para hacerlo y ya, y no lo hacen como debían de ser. Prohibir los vuelos hacia aquí hacia este país. No dejar entrar personas de, de esos países que están contagiados. Y tener más precauciones, usar mascarillas en los aeropuertos, eh, usar guantes. Miren, vamos a ver entonces lo que dice la gerencia de ese hotel. ¿Qué dice? Sobre el infectado, sobre ese turista que justamente estaba hospedado en el hotel. ¿Qué dice entonces la gerencia del hotel donde estaba, valga la redundancia, hospedado el italiano que tiene coronavirus en nuestro país? Escuchemos. El, el hotel el Dominicus tomó medida preventiva de, por el coronavirus desde hace más de dos semanas, desde cuando el virus estaba notable desde el punto de vista internacional, como medida preventiva. El día 22 de, no, de febrero llegó al país en el aeropuerto de La Romana, huésped de, de, de, de viajes, hospedado, está supuesto a hospedarse desde el día 22 hasta el día 29 de febrero. El día 24 presentó los primeros síntomas, influenciales, gripales, para nuestro centro médico y allá seguimos todos los protocolos gubernamentales establecidos. Se llamó Salud Pública. Salud Pública envió una ambulancia que se la llevó en el Hospital de Lara de Santo Domingo. Es un hospital militar, la única institución establecida para tratar estos tipos de síntomas. En una delegación estamos trabajando en conjunto con una delegación de salud pública, estableciendo todos los protocolos establecidos en este caso, dando la máxima asistencia. Actualmente no hay ningún caso de infectado en el hotel, ya se avisaron todas las autoridades necesarias, se envió una nota de prensa, se avisaron todos los operadores. Estamos aquí disponibles para cualquier información sobre todo. o sea, Así es, Nosotros tenemos protocolos ya establecidos. ...de refuerzo de todas las medidas de higiene en, en estos tipos de situaciones. Tenemos eh, un aumento de la clorinación de todas las redes de agua a tres partes por millones... ...cuando sabemos que el máximo era 1.5. Tenemos hipercloración de toda la cisterna a diez partes por millones... Tenemos una doble supervisión de todas las áreas comunes y baños públicos. Utilizamos productos de última tecnología, como lo del virgo, que es para matar cualquier tipo de bacteria, y esto estaba ya establecido desde hace más de dos semanas. Esas es son medidas preventivas, pero como le comenté, ya el huésped vino infectado desde su país de origen. Sí, sí, señores, ¿verdad? Porque miren, el coronavirus, eh, para de, al principio usted detectar que tiene coronavirus es muy difícil. Es más, en ese avión donde llegó el italiano a la República Dominicana, es bueno como han hecho en otros países, que creo, ¿verdad?, que quizá lo están haciendo. Y conversaba por aquí con Jorge detrás de cámara, que el día que llegó ese italiano a la República Dominicana se debe de tomar en cuenta, para ver entonces, comenzar una investigación y ver todos los tripulantes que llegaron o que estaban en ese avión junto a ese italiano. ¿Mm? Porque desde que él llegó aquí a República Dominicana, al parecer ya tenía la enfermedad o el virus. Entonces, imagínense ustedes si ese italiano estornudó dentro de la aeronave. Me imagino que todas las personas, todos sus tripulantes ya deben de estar entonces contagiados. Entonces, esas personas, pienso yo que hay que comenzar a investigar quiénes son, su procedencia, cada una de ellas, y comenzar también a analizarla. Porque pudo ser que en ese avión incluso viniera en esa aeronave un Franco Macorizano y él no se recuerda ni sabe. Y así viajan muchas personas, todo el que viaja en los aviones. Cualquier persona puede estar infectada, estornuda, inmediatamente tose, tose. ¿Mm? Y ya ustedes se imaginan, porque por ahí es que comienza a transmitirse el coronavirus. Principalmente por ese estornudo, por esa tos, esas pequeñas gotas pequeñas que salen ya de la saliva. ¿eh? En el aire se, se expande todo esto y eso es lo, lo que genera inmediatamente el coronavirus. A propósito de eso, vamos a ver porque tenemos información de último minuto. A cargo de las autoridades del Servicio Nacional de Salud. Creo que tenemos por ahí de último minuto las declaraciones de Chanel Rosa Chupani, quien es el director del Servicio Nacional de Salud. Así que tenemos, señor director. Bueno, vamos a ver más adelante entonces si podemos conectar con informaciones de último minuto a propósito del coronavirus y su llegada, el primer caso que se registró este pasado fin de semana. Vámonos entonces a la pausa comercial. Y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Bueno, vamos a ver, como les decíamos hace un momentito, de último minuto, declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, a propósito del primer caso de coronavirus que se registró, ...en el día de ayer en República Dominicana. Escuchemos. Déjeme hacer una aclaración general... ...que ya la hemos hecho, la ha hecho el Colegio Médico Dominicano... ...la ha hecho todas las instituciones ...y queremos reiterar. Miren, la, el coronavirus... Eh, ...presenta un cuadro epidemiológico... ...donde generalmente el 80% de la persona que lo contrae... ...no tiene ningún tipo de complicaciones. No tiene ningún tipo de, de complicaciones y pasa generalmente como una, una, una gripa normal, vamos a decir, para que se entienda. Hay un 20% que eventualmente podría tener una complicación. De ese 20%, el, la, la, la tasa de letalidad, de, de que la tasa de mortalidad es ronda alrededor del 2.5%. En países donde ya hay casos eh, abundantes, esas, esa tasa de mortalidad eh, pasa a un 14% cuando son personas mayores de 80 años. Pero cuando son personas menores de 60, 50, 50 años, la tasa de letalidad es muy baja. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? y Se ha ido informando paso a paso. Se han creado... Lo primero es decir que todo este proceso ha sido eh, bajo la asesoría de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes saben que declaró una alerta internacional. Cuando se declara una alerta internacional de cualquier eh, patología, hay dos temas que son fundamentales que todos los países miembros deben acatar. Primero, informar a, OPS, a OMS cuando se produzca un caso, o los casos se produzcan, informarlo inmediatamente. Y segundo, acogerse a un protocolo internacional. Ese protocolo internacional es que el Ministerio de Salud Pública ha estado aplicando en nuestro país, que consiste en la creación de áreas de aislamiento en diferentes hospitales. Nosotros tenemos ahora mismo áreas de aislamiento en el Hospital Nuestra Señora Altagracia de Gracia de Igüey, en el Hospital Cabral de Santiago, tenemos el Marcelino de Santana de Santo Domingo tenemos también el Ramón de Lara de, de San Isidro y también tenemos el Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata el Ministro de Salud, de Salud Pública había informado y estamos en esa hora o sea saliendo de aquí vamos a una reunión que se va a habilitar en, San, en la base naval en San Isidro un, un área de 50 camas también de aislamiento y tenemos las pruebas que se hacen aquí en el país ya y que el resultado se obtiene de 6 a 7 horas una vez eh, se envíen las la pruebas. Importante, la definición de caso, o sea, no todo el que está tosiendo, no todo el que tiene una gripe es un caso eventual de coronavirus. coronavirus señores, la, y la, OPS, la OMS definió que era un caso. Un caso son personas que presentan estos síntomas y que lleguen de un país que haya eh, la epidemia. Eso es lo que se llama un caso sospechoso. Ese caso sospechoso, porque no todo el que tenga tampoco también... Esos síntomas, la, el coronavirus no tiene síntomas específicos, sino que son los síntomas normales de una afección pulmonar. Por lo tanto, todo el que tiene esos síntomas viene de un país, viene de ese país, se ha sometido a ese protocolo, que les reitero, es un protocolo de la eh, Organización Mundial de la Salud. Se procede al aislamiento, en los casos que así se, por ejemplo, en el caso de la persona que ya se ha anunciado, que es eh, que ciudadano italiano, el hotel... Informó al, a la dirección provincial de la Alta Gracia sobre ese caso, inmediatamente se produjo el, el aislamiento del mismo. En este momento se está construyendo el mapa de contacto epidemiológico para saber la persona que estuvo en contacto con él. No todo el que venía en el avión necesariamente tiene que contagiarse. Recuerden que ese, el contagio de coronavirus no pasa de más de dos metros. O sea, eso no es... Y lo digo porque hubo preocupación también en las personas que viven cerca al hospital Ramón de Lara. Eso no se contagia a kilómetros, eso no vuela por el, por el aire a grandes distancias. El contagio máximo es a dos metros metro de distancia. Entonces, eh, con esas informaciones, igual, el personal del laboratorio nacional fue enviado a una capacitación a México antes de este proceso, hace alrededor de un mes. Está capacitado y estamos dando las la pruebas seis horas, seis a siete horas después de que son enviadas a ese laboratorio eh, médico nacional. Esta información de suma importancia y eh, recomendación, aclaración al mismo tiempo que hace Chanel Rosa Chupani sobre el coronavirus, señores. Ya ustedes ven esta orientación que ha dado el director del Servicio Nacional de Salud. Miren, vamos a ver, señores, continuando con las noticias en el ámbito local regional. La policía en el día de hoy está de fiesta. Está conmemorando su 84 aniversario de fundación en nuestro país. Y por ende, eh, está, realizó la mañana de hoy una eucaristía en la Catedral Santa Ana. Contó con la participación de la alta dirección aquí en San Francisco de Macorís, encabezado por el General Alberto Ten, personalidades, empresarios que apoyaron la mañana de hoy esta Eucaristía en la Catedral Santa Ana. Escuchemos. La Dirección de la Policía Nacional, que dirige el mayor general de, de Jesús Bautista Gómez, Policía Nacional, al conmemorarse hoy el 84 aniversario de nuestra gloriosa momento para recordar a nuestras, nuestra esencia de es ser policía y la labor encomendada de servir a nuestra patria. Ser policía es un llamado o vocación al servicio de los demás para atender, entender, actuar de forma proactiva y profunda, oportuna para brindar propuestas efectivas a la convivencia pacífica. Y a la seguridad ciudadana. Este decir, siempre está dispuesto a servir. Nuestro servicio policial inicia con nuestro salud en nombre de nuestra Policía Nacional, porque cada uno representa a nuestra institución en todas las interacciones. Por ello, fortalecemos. Felicidades a nuestra Policía Nacional y que sigan, ¿verdad?, eh, realizando un trabajo encomiable, un trabajo para lo que están destinados, velar, proteger, salvaguardar la ciudadanía, protegerla de, de los actos de fechorías ilícitos, robos, atracos, entre otros males. Felicidades a la Policía. Miren, el director provincial de salud llama a tomar medidas preventivas por la entrada del coronavirus a República Dominicana. Escuchemos entonces al doctor Ramón Morisete. Adelante. La población comienza entonces ya. ¿Cuáles son las medidas inmediatamente a tomar, doctor? Sí, ya el ministro de salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, anunció un caso importado de coronavirus en un nacional italiano de unos 62 años al fin. Entonces, de hecho, las mismas recomendaciones que se han estado dando, así como usted previene la gripe, cuando hay una persona con gripe o cuando usted va a toser, si tiene gripe, tápese la boca, use el pliegue del codo aquí para taparse Lávese la mano de manera rutinaria porque usted puede tomar el virus a partir de ponerle la mano a un manubio de una puerta, a una, en una escalera, cuando usted va bajando y, y la mano la va poniendo y cualquier objeto que pueda estar contaminado con secreciones nasales o con eh, secreciones de saliva. Entonces, la higiene es lo principal. Si tiene gripe, por favor, no acuda a su trabajo o no acuda a donde hay muchedumbre de personas en espacios cerrados. No quiere decir, hasta ahora solamente se ha anunciado un caso de coronavirus en un importado en una persona italiana que supuestamente lo trajo ya y, y, y lo desarrolló porque llegó sano, pero después, a los pocos días, desarrolló los síntomas y es una persona que hasta ahora está, y ustedes lo pudieron ver eh, en un video, que no es que está tampoco eh, grave. Simplemente eh, hasta ahora es que el primer caso del virus coronavirus. ¿Es importante, doctor, eh, el uso de, las, de la mascarilla? La mascarilla no es para usarla de rutina. ¿eh? Ya eso viene siendo como, como si fuera una moda. ¿eh? Sobre todo veo eh, que en, en, en toda parte ya, sobre todo los jóvenes, con mascarilla. Y muchas veces hay mascarillas que inclusive no son tan útiles. ¿Mm? Hay unas mascarillas que no protegen tanto. ¿eh? Entonces, hay que. Lo importante es que usted, si tiene gripe, fiebre, vaya al médico, pero si no hay que ir al médico, quédese en su casa durante unos días. ¿eh? Hasta que pase el proceso. Porque no es que necesariamente el que tenga gripe tenga coronavirus, eso no es así. Es que Puede comenzar con una tos seca inclusive, el coronavirus, con fiebre, con dolor en el cuerpo, etcétera. Entonces, lo importante es eh, no asistir a reuniones ni a actividades eh, donde haya muchas personas. Y si tiene que ir al trabajo, lo más lógico es que aplace para cuando ya se sienta mejor. Pero si tiene necesidad, ir al médico, vaya al médico. Miren señores, la Fiscalía y la Policía Nacional realizan operativo en el día de ayer, donde fueron ocupadas alrededor de 24 jucas. Ahí vemos las imágenes de los resultados de este operativo, repito, encabezado por la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte y eh, también la Policía Nacional. Siguen, ya habíamos informado que ellos... Habían dicho, ¿verdad?, que estos operativos iban a continuar y ahí están algunas de las jucas que fueron ocupadas en esos operativos en este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Más jucas, señores. Bueno, ahí está. Miren, vamos a ver, señores. Yo quiero recordarles... O decirle a todos ustedes que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, fundada el 28 de octubre de 1538, nos dice por aquí, la dirección del recinto en San Francisco te invita a la puesta en circulación del libro Memorias del Curne. Una mirada contextual y testimonial 50 años después, auditoría, o auditoría, autoría mejor dicho, de nuestro amigo Benito Antonio, esto será el próximo viernes a las 5 de la tarde en el salón de actos María Maestra Ana Luisa Arias de dicho recinto. Así que ahí está Memorias del Curne. Interesantísimo esto. Qué bien. Vámonos al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Un muerto y un herido en medio de una riña acontecida este fin de semana en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Pero antes de entrar con las informaciones en el ámbito local regional, vamos a ver por qué no han estado solicitando el video o la imagen del italiano, el italiano que ingresó a República Dominicana. Mírenlo ahí, ahí está, saludando y todo el italiano. Miren, hasta esto ha sido criticado. Porque dicen que, miren cómo está normal el italiano, aunque está aislado, mírenlo ahí, da un giro, ¿verdad? Y saluda el italiano de nuevo, mírenlo ahí. Ese es el italiano que está contagiado por el coronavirus, ahí está una vez más, cómo sale, saluda a la prensa en ese momento, da un giro, vuelve este italiano turista que estaba hospedado en un hotel aquí en República Dominicana se dice que arribó el pasado 23 o 22 del presente mes bueno señor, o oh, no, del pasado mes de febrero ahí está el italiano saludando y todo, bueno ojalá y que este italiano está aislado se está tratando que esos síntomas que él tiene del coronavirus síntomas no tiene el coronavirus pueda eh, eliminarle pueda quitársele y que esto no se siga expandiendo por República Dominicana. Aunque nuestro temor es en la aeronave principalmente en la que él venía y el contacto que tuvo, aunque el hotel ha dicho que manejaron la situación por allá, pero bueno. Miren, como les decía, este fin de semana murió Eliezer Cepeda de 27 años de edad. Un hecho acontecido a eso de las 11, 11.30 de la noche en la calle 4 del sector San Martín aquí en San Francisco de Macorís, en medio de una discusión, por supuestos motivos pasionales. Desde eh, eh, Genauri García Paulino, estaba en compañía de él, decía que quiso intervenir en la situación, en la discusión y resultó herido también por una persona que se mantiene prófuga. Escuchemos entonces qué dice el herido Genauri García Paulino. Adelante. Estábamos en la casa... Entonces vino el echamos a Coipuri, y, y, y, y no entró a tiro. Me dio, dio un disparo que me atravesó y me salió. Y el amigo mío lo lo, lo, lo, lo, lo, lo, que mí, lo dejó, que no no puede nada de ahí. ¿Por qué tú crees que ocurrieron los dos hechos? ¿Qué se decía sí, ahí? Dice que fue por motivo pasional, es ¿eh? ¿Sí? cierto. Puede ser. ¿Cómo se llama ese joven? Puri. ¿Puri? De ahí mismo, de San Martín. ¿Lo conoces? Claro. Es de bueno. La persona que, que falleció entonces, ¿cómo ocurrió eh, en el momento que le disparó el hombre? No, no le disparó. De nada, no, bueno. Ahí está Ginauri García Paulino. Resultó herido en medio de ese altercado, de ese... Discusión, mírenlo ahí el obseso ese es Eliezer Cepeda, quien murió a manos, según ellos, de Puri, y la policía también busca a Puri acusado de ese hecho. Lamentable más, señores, y muy trágico también ya, la segunda información, señor director, es que en medio del entierro, cuando era sepultado en la tarde de ayer, Eliezer Cepeda murió un joven en el cementerio de Gesemaní, Aquí en San Francisco de Macorís, en el día de hoy estuvimos en su velatorio, el velatorio de David Paulino Tineo, un jovencito de 23 años de edad, valorado, catalogado por los que habitan en esa zona como un muchacho bueno, un muchacho que no era de problema, un muchacho que ni salía al frente, ahí está su madre que la conocemos una mujer que labora en el ayuntamiento, aquí en San Francisco de Macorís. Este muchacho estaba en el, en el velatorio, o mejor dicho, en el entierro ayer, en el cementerio de Gesemaní, y fue impactado por un disparo en la cabeza cuando se encontraba encima de una bóveda. Mírelo ahí el jovencito, David Paulino Tineo, de 23 años, fue impactado por un disparo. Recuerden ustedes que cuando sepultan, estos muchachos que viven en los sectores populosos de aquí de San Francisco mucho, Muchas veces se dan la práctica de tirar, de lanzar, de disparar Descargar el arma de fuego Bueno, pues en esta ocasión David fue impactado por uno de esos disparos Vamos a ver qué nos dice su abuelo Escuchemos Él fue a un entierro de un amigo sí. Sí. En el día de ayer y estaba encima de una bóveda, había un grupito como de cuatro y cuando lo enteraron que ellos se iban eh, apiando, cuando iba bajó la cabeza comenzaron a tirar tiros y se le pegó un tiro, nosotros no sabemos si fue intencional o no fue intencional, nosotros lo que digamos es ¿Qué piden ustedes? Que la justicia tome control, que la justicia trate de apresarlo lo más pronto posible porque qué? Eh, las familias son personas cristianas y no estamos en pero una en, investigación sí en tomar venganza nosotros mismos pero a un grupo de familiares y de amigos y de vecinos que están preparados para supuestamente donde dicen voy para allá para la casa y nosotros no queremos que eso suceda si la justicia hace su trabajo pues ese grupo de jóvenes no tiene que para que las cosas sea peor. Y la justicia, le hagamos llamado a la justicia, que tiene que tomar control, que cuando matan a una persona ya ellos saben que hay un tiroteo siempre y nunca ellos se presentan. Ellos se presentan después que pasa la desgracia y no deben hacerlo así, porque entonces, ¿qué justicia es la que tenemos? Nosotros pedimos de las autoridades que por favor tome control del asunto, ya que se nos está yendo los jóvenes y ellos. Deben de, por ejemplo, cuando hay casos así, que hay un velorio de una persona que haya matado, deben tomar control de eso, deben ir para que esas cosas no sigan sucediendo, porque no, se nos están yendo los jóvenes. Por favor a las autoridades que tomen carta en el asunto. Y a esas personas que tiran tiros también así, que traten de seguirlo haciendo porque sabemos que cuando tiran tiro, eso sube para arriba, pero con la misma. ...cosa que sube para arriba, con el, fuerza que sube también baja... ...y eso puede matar gente, que muchas veces ha sucedido así... ...así que por favor a las autoridades, que hagan su trabajo. Bueno, ahí estaban las declaraciones también del presidente... ...de la Junta de Vecinos, de Ibian... ...lamentable este hecho, lamentable este caso, caramba... ...donde muere ese joven inocente... ...estaba en el lugar, en el momento equivocado... ...el destino de la vida, eh. un muchacho como les decía... David catalogado por la barriada como un muchacho sano y que no debía morir de esa manera. Caramba, la policía investiga este caso, estas muertes. A propósito de eso, le cuestionamos hoy al general de la plaza sobre esas muertes acontecidas en San Francisco de Macorís en menos de 24 horas. Se puede decir la muerte tanto de Eliezer y la muerte también en el día de ayer de David. ¿Qué nos dice el general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 Inmediatamente, o sea, que son hechos que no son delincuenciales, son hechos que son de, producidos por la misma sociedad. ¿Qué llamado se le hace a ellos? No? El llamado de vivir en convivencia pacífica, de escucharnos cada vez que nosotros nos reunimos con la sociedad, que le aconsejamos cómo se puede vivir en una sociedad en armonía, como hermanos, como lo que somos. Este el general Ten. Señores, miren, muere un haitiano tras hacer impactar la motocicleta que conducía este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Cheri Farlas de 38 años, quien murió, repito, al chocar la motocicleta que conducía en un accidente ocurrido en la calle Bienvenido Fuertes Duarte de aquí de San Francisco de Macorís. Ahí está el nacional haitiano. Caramba, lamentable. Miren, denuncian también un derrumbe en el tramo carretero, los algodones o los halcones con las pagas. Así que residentes en esa zona están atemorizados por la situación de esta eh, carretera que representa un peligro para los conductores de guagua, de motocicleta. Y ellos han hecho el llamado a las autoridades competentes para que lo más pronto posible Buscar una solución a esto y evitar de que ocurra un hecho lamentable en esa zona. Mírenlo ahí, en la misma carretera prácticamente. Imagínense ustedes el conductor de un vehículo, de una motocicleta en horas de la noche, lo que puede pasar. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite,